todos sean bienvenidos nuevamente a su canal prevideo el día de hoy les estaré mostrando cómo podemos agregar hipervínculo enlace link etcétera como quieran llamarle de una diapositiva a otra desde nuestro celular en PowerPoint. Así que quédate hasta el final del video para que puedas aprender paso a paso cómo lograrlo. Antes de iniciar, te voy a mostrar qué cosas has estado haciendo mal y por qué no puedes enlazar una diapositiva en otra. Para esto le tengo dos ejemplos. Dice Ejemplo 1 y Ejemplo 2. En el Ejemplo 1 les estaré enganchando la diapositiva que dice Ejemplo 2. Así que atentos a todos los pasos que voy a ir dando. Lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son los errores que hemos estado cometiendo. Para esto lo primero que vamos a hacer es vamos a entrar al Ejemplo 2, que es la que vamos a estar enviando por, eh, por vínculo. Le vamos a dar aquí este lapicito que quiere decir que vamos a editar o seguir editando nuestra diapositiva. Le damos clic. Bien, ahí inmediatamente abrió la diapositiva. ¿Qué pasa? Nos vamos a ir a nuestro menú de aquí abajo de herramientas. En esta parte le vamos a dar esta flechita para que abra el menú. Vamos a darle inicio. Y inmediatamente le vamos a dar donde dice insertar insertar miren aquí podemos ver esta parte del vínculo yo quería que ustedes vieran esta parte del vínculo que está diferente o sea está no está en negrita como los demás contenidos que sí podemos agregar o sea no está habilitada aún y les voy a decir por qué nos aparece así ustedes saben que los hipervínculos son documentos electrónicos eh, que tienen dígitos alfanuméricos de color azul y con ellos podemos referir un documento de un lugar a otro con solo un clic. También lo conocemos como enlaces, hipervínculos y link. Antes de nosotros eh, poder copiar el enlace, debemos enviarlo directamente. Y debemos enviarlo a un correo. Para eso tenemos que tener internet. Escuchen esto. Así que habiliten. Vayan a ver eh, si tienen el wifi abierto, si no lo tienen aún, si tienen los datos del móvil. Bien habilítenlo para que puedan utilizar esta parte que les voy a decir ahora aquí en la parte superior de la barra de herramientas le vamos a dar a los tres puntos ahí se nos va a abrir un menú y le daremos donde dice compartir vamos a compartir está cargando está un poco lento el internet ¿eh? bien ya cargo inmediatamente me sale este cuadro voy a agregar mi correo, el correo electrónico de mi universidad Sería este Ahí está buscando Bien, este es Luego de que ya agrego la cantidad de personas Que quiero que tengan mi diapositiva Entonces le doy a enviar Muy bien Excelente Esa era la diapositiva que yo voy a copiar En la primera diapositiva, en el primer ejemplo Así que salgo de esa diapositiva Salgo de ahí Me voy a mi correo abro el contenido o el mensaje que me he enviado eh, recientemente. Mirenlo aquí. Y este es el contenido. Este, miren donde dice ejemplo 2. Vamos a copiar este vínculo. Ahí lo dejamos pulsado y dice copiar dirección del vínculo. Le damos a copiar. Ahí está copiado en el portapapeles. Bien. Vamos a salir también de ahí inmediatamente. Volvemos a nuestra presentación de PowerPoint y vamos al ejemplo 1, que sería la diapositiva a la cual le vamos a agregar la diapositiva número 2. También le damos a editar con el lapicito. Ahí. Bien, ahí se nos abrió. Y vamos a la segunda diapositiva, que es en la que nosotros vamos a estar agregando el link del siguiente ejemplo. La vamos a pulsar dos veces para insertar nuestro link. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos esto y copiamos ese link y le damos a Enter, miren, no pasa nada, ven, se queda totalmente oscuro. O sea, eso quiere decir que eso no es lo que debemos hacer. Voy a eliminar, esperen un momentito y... bien, ahí terminó. Bien, eso no es lo que vamos a hacer, sino que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle a Inicio, vamos a darle donde dice Insertar. Y vamos a darle aquí, miren. Ahora donde está vínculo, donde dice vínculo, ya está en negrita. ¿Por qué? Porque ya hemos copiado un vínculo que habíamos enviado. Entonces vamos a darle a vínculo. Y este es el vínculo reciente que estaremos utilizando. Entonces mírenlo ahí. Miren cómo aparece en tonalidad azul, como les había dicho anteriormente, ¿verdad? Entonces vamos a bajar nuestra barra dándole a esta flechita. Y vamos a darle, como ya no vamos a editar más nada, vamos a bajar a quitar nuestro menú, nuestro teclado. Así queda el enlace. Cuando nosotros pulsamos, cuando pulsamos el enlace, entonces le damos a vínculo y le damos a abrir vínculo. Miren, inmediatamente nos llevó a la segunda diapositiva que era el ejemplo. Ven, o sea, miren, vamos a darle para atrás. Este es el ejemplo 1. ¿Vieron que lo abrí? Le doy a editar aquí este lapicito. Miren, vamos a ir a la segunda diapositiva donde está nuestro enlace copiado, ¿verdad? Entonces, le vamos a pulsar a nuestro enlace. Vamos a pulsarle dos veces. Miren, se nos apareció este menú, ¿verdad? Le vamos a dar donde dice vínculo. Ahí. Y ahí nos aparecen opciones. Ahí dice abrir vínculo, editar vínculo o quitar hipervínculo. Vamos a abrir vínculo. Y miren, inmediatamente nos llevó a la diapositiva número 2, que es esta, ¿ven? Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho el video y que les haya nutrido mucho. No olviden dejarme sus comentarios diciéndome qué les pareció el tutorial. Y suscríbanse a mi canal, ya que con esto me ayudan mucho y pueden seguir recibiendo más contenidos como este. Bye, bye.